como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra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 e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Antífono, al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotarás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocarán y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré largos días y le haré ver mi salvación Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Como lectura breve vamos a proclamar el Santo Evangelio para mañana lunes 14 de junio, lunes de la semana número 11 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abopetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. El que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te quiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. En un momento de silencio meditamos en la palabra escuchando.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 A la Virgen María le decimos Madre del Redentor, Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces siempre virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros los pecadores Amén Gracias mis hermanos y mis hermanas por acompañarme en esta oración antes de irnos al descanso nocturno para hoy domingo 13 de junio, domingo número 11 del tiempo ordinario. Por favor recen por mí, si Dios lo permite nos vemos mañana. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.